Hay que tener presente una cosa, que la verdadera transformación, y lo se ha dicho durante estos días, por activa y por pasiva, corresponde a cada uno de nosotros. No tenemos que esperar a que nadie nos represente, ni tan siquiera en nuestro propio movimiento que haya unos líderes, que en un momento dado se establezcan unos líderes, unos representantes, y se establezcan unas bases, y esa es la que nos represente. No señor, ni aunque se establezcan unas bases, no me van a representar a mí. Procuremos estar bien vivos, porque siempre hay quienes están intentando eh, boicotear eh, todo este tipo de movimientos. La conciencia de cada uno, no vuestro voto, no eso que al final lo único que hace es que depositemos nuestra, nuestra confianza, nuestra fe, como si fuera una religión, en individuos que nos dirijan y que nos controlen la vida. Cada uno tiene que controlar su vida. Esa es la verdadera religión, el verdadero partido político, la verdadera revolución. Es esa y nada más. Tiene que ser un movimiento realmente ciudadano. Y realmente ciudadano quiere decir que nos tenemos que organizar en consejos, en lo que sea y tenemos que incidir en lo pequeño para llegar a lo grande. Lo pequeño es nuestro ayuntamiento y en nuestro ayuntamiento lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo ahora, por grupos, por barrio. Y lo que tenemos que hacer es incidir en cuestiones concretas que, que, que atañan a todo, a cultura, a urbanismo, a política, a todo. Y nos tiene que dar igual quién esté en el gobierno. Si está el PP... Si está Izquierda Unida, que no creo que esté, si está el PSOE, esté quien esté. Tenemos que ser dialogantes con quien esté y seguir nuestros objetivos. Y creo que tenemos que utilizar, como bien ha dicho esta mujer, tenemos que utilizar también los recursos que ya se han creado. Yo estoy un poco verde en todo esto y no sé cómo funcionan las juntas vecinales, pero creo que hay juntas vecinales. Y no sé si tienen voz y voto en los ayuntamientos o hasta qué punto funciona. Si existe, una, si existe algo que esté funcionando, habrá que ver si funciona o no. Si funciona, habrá que potenciarlo quizá. Y si no funciona, pues a lo mejor sí que es hora de comenzar de cero en ese aspecto. Pero bueno... Que esto, que no se tiene que politizar. Estoy aquí como ciudadano, evidentemente, y creo que debe ser soberano e independiente y proteger su soberanía y su independencia. No a político, porque por desgracia, claro, os he de comunicar es que, culpa, que esto es muy político. Es que, de, vale, hecho, de hecho, de hecho, eh, es a De hecho, estoy aquí porque me parece de las ¿sabes? cosas más políticas que han pasado los últimos 20 años. Y soberano. Es la diferencia, es decir, que también tenemos que, to entre todos, fruto del debate, eh, adquirir una cultura política que nos sea útil que hablemos un lenguaje parecido. Los dos edificios militares o ex militares abandonados, eh, hay un proyecto propuesto para hacer 900 viviendas. Eh, lo que propone el pueblo es, uno de ellos al menos, destinarlo para eh, espacio público, ¿vale? espacio para el barrio, para todos.